Pues me llamo Sonia Clias. Eh, ¿Qué puedo decir? Yo soy de Brasil, pero hace ya 21 años que vivo en Girona, en Cataluña. Y soy psicóloga, pero lo que, la parte de la psicología que más me gusta es la parte más del desarrollo de los niños y educación y, y trabajo con, he trabajado mucho con niños y ahora trabajo dando formación a familias y, y profesionales, maestros. O... Pues el juego es... Um... <ríe> Yo una vez di una, un ciclo de nueve talleres de tres horas sobre el juego. <ríe> Entonces hay, hay mucho que decir. Pero así podemos decir que el juego es la, la actividad central de, de los niños. Sobre todo, cuanto más pequeño, más sobre todo los primeros siete años de vida, es o debería ser su principal actividad. Y el juego es todo lo que hacen con... Pues, con, puedes decir el juego de moverse o el juego de manipular o el juego de inventar de experimentar es muy amplio hay quien lo describe como la, una actividad autónoma aquellos que hacen lo que ellos hacen por ellos mismos porque quiere o sea el niño se va desarrollando en su movimiento en su juego en su actividad en su por ejemplo, cuando los niños son muy pequeños, no, hay, no es distinto. No es una cosa es el movimiento, el otro es el juego, otro es la, la emocionalidad y otra cosa es el pensamiento. Es que todo es una cosa. Los niños piensan, sienten, se expresan en movimiento, en juego. Es que así que es intrínseco el desarrollo, el juego. La capacidad de jugar es algo que los niños vienen ya, o sea, ellos vienen preparados para jugar. Pero si no les dejamos, no pueden. Por ejemplo, un niño llega un momento en que, por ejemplo, va a probar de coger un objeto y llevarlo a la boca, o observarlo, o dejar caer. Pero si no tiene nada para coger, es como un impulso que no, no puede darse. O si por ejemplo no les damos tiempo, no les damos objetos, no les damos espacio, no les damos oportunidad, pues, pues no pueden hacerlo. El niño sigue el impulso que tiene, el interés que tiene y en un momento será pues dar vueltas y otro momento será, pues, uh, construir. Entonces, la el, el actitud de juego es la misma. Pero podemos separar diciendo, no, juego, entiendo más como todo lo que es manipulación, motricidad fina y que se va desarrollando, pues luego juego, este juego de, de experimentar, explorar, imitar, eh, después imaginar, etcétera, etcétera. Pero podemos considerar que el, el movimiento para el niño es como un juego también, porque es experimentar con placer sus propias capacidades. Si yo le doy un pañuelo a un, a un bebé de cinco meses, seis, esto le va a servir como material de juego. Porque lo puede coger, lo puede experimentar, pasar de una mano a otra a la boca, etcétera, etcétera. Cuando este niño esté en la imitación, a lo mejor lo va a usar para limpiar. ¿Eh? Y cuando esté en la imaginación, pues lo va a utilizar para vestirse o para, para lo que sea. Lo, lo importante es entender los principios de... Cómo tendría que ser un objeto, por ejemplo, ¿no? que sea sencillo, que dé mucho margen, que, que el objeto, eh, que toda la complejidad, complejidad del juego no esté en el objeto, sino en, el, en la actividad del niño. Cuanto más complejo es un objeto, más simple es la actividad del niño. Y esto sirve para todas las edades. O, por ejemplo, si un niño está con tres, cuatro o cinco años que está en plena imaginación es mejor que los objetos, objetos no, no estén demasiadamente eh, eh, definidos. Por ejemplo, si es una muñeca, si es una muñeca con todos los detalles y que además ríe, llora, habla inglés y tal y tal, el niño va a tener menos margen de para imaginar si la muñeca duerme, si está despierta, si llora. Porque si ya llora, es, pues... ¿eh? Si es un niño ya que tiene una niña nueve años, ya no es lo mismo pues, el daño, entre, com entre comillas, que, que las cosas estén más definidas. Los niños cuando manipulan, es importante pues que tengan espacio, que tengan material, no demasiado, para que tampoco sea un caótico, pero que puedan tener objetos para experimentar, que puedan estar en el suelo, porque como experimentan también con el movimiento, pueden libremente buscar la postura, moverse, ir de la motricidad fina a la gruesa, ir y volver cuando quieran, etcétera. Eh... Luego, cuando, por ejemplo, empezar con la etapa de la imitación eh, hay algo in interesante que viene mucho de la pedagogía Baudor y creo que no se tiene mucho en cuenta. Cuando los niños están en, en el juego de imitar o en esta etapa que, es, que son como antenas, están súper interesados en lo que hacen los otros para eh, observar. y integrar, reproducir en su actividad, es muy importante que estuvieran inmersos en un ambiente en que pudieran ver gente haciendo cosas. Y la tendencia es que los niños est están donde los adultos no hacen nada, o porque ha cambiado mucho la actividad del adulto, o porque están en escuelas infantiles que los adultos están observando a los niños, o porque los adultos aprovechan para hacer cosas cuando los niños no están, porque es como más práctico, y aquí tenemos un problema, porque los niños no ven modelos que puedan integrar y reproducir en su actividad propia, que es hacer. Porque la actividad, de un, o sea, el, su manera de estar en el mundo es hace, haciendo. Y si los adultos están con la tablet, con el móvil, con el teléfono, con, con el ordenador, leyendo. Para un niño de año y medio, dos, tres años, no están haciendo nada. No hay nada que ver que yo pueda integrar en mi manera de ser, que es hacer cosas. Entonces, este es un, un alimento importante en esta etapa para el juego del niño. Ver gente que hace cosas cosas que ya imitan hablar por teléfono, pero es muy pobre, no, no les da mucho material para su juego y esto continúa, o sea, el niño que manipula cuando crece, no, el juego de manipular no se acaba, continúa, se van añadiendo maneras de jugar, el imitar continúa, luego por ejemplo eh, hasta la, si hablamos de la imaginación. Entonces aquí, otra vez, los espacios que sean agradables, que, que tengan materiales, que los objetos no, no todos estén muy definidos, esto da más margen a imaginar. Pero aquí hay también este modelo de que ver gente haciendo cosas alimenta el juego imaginativo, porque si uno pues va al mercado, puede imitar, jugar a imaginar, que bueno, vendo, tengo una tienda, ¿no? uno que ve a cocinar, pues juego a cocinar, etcétera. O sea, va, es mucho más rico y aquí empieza a, a ser importante, sobre todo a partir de los cuatro y medio, cinco años, los cuentos que también dan mucho material, mucho alimento al juego, alimenta la imaginación. En la pedagogía Vaudor se da, claro, mucha importancia al juego, porque se entiende que es la, la actividad principal del niño hasta los, los siete años, que cuando, desde la pedagogía Vaudor se entiende que los niños tienen que entrar en la escuela, entonces antes que es pues juego, prácticamente juego que es lo que se hacía antes. Y lo que haces en Finlandia, en países que los niños van a la escuela a los siete, antes, pues prácticamente juegan. A partir de los tres, cuatro años, los niños necesitan compañeros de juego. Sobre todo a los cinco años, cuando hacen ya juegos de rol y necesitan compañeros de juego. Sí. Cuanto mejor estén los niños, mejor van a jugar. Si uno está cansado, pues no tiene tanta tolerancia a la frustración, el juego no, no es tan bueno, cuando tienes hambre, cuando estás cansado, cuando tienes calor, cuando son demasiados en un espacio… O sea, todo esto tiene que cuidarse. Cuanto más se cuida todo, un niño que no esté bien emocionalmente, pues no es lo mismo, aunque el juego les da también, este es lo mágico del juego, les da la oportunidad también de, de, de integrar y uh, digerir experiencias emocionales. Uh, o sea, todas las experiencias de los, los niños, ellos lo pueden trabajar en su actividad propia, que es el juego. Si vas a una tienda de juguetes, los juguetes están hechos para, para, para consumir, o sea, para que se compren, para que se vendan, para que se consuman. Y yo diría que un 99% de los juegos que se venden no sirven para nada. no No aportan nada especialmente bueno para los niños. Que los niños necesitan cosas muy, muy sencillas para jugar, muy, muy poco. Y cuanto menos, mejor es. O sea, o sea cuando el niño manipula, necesita cuatro cosas, cuatro cosas para manipular. Si no les das na nada, pues es difícil. Pero un niño que ya está en la imaginación necesita poquísimo para jugar. Si tiene naturaleza, a eso habías preguntado, si tiene naturaleza, es que necesitan muy poco y juguetes casi nada. Los juguetes muy, uh, esto que decía antes, si los juguetes son muy complejos, eh, eh, casi que imposibilitan a que el niño pueda desarrollar sus propias capacidades. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Quién compra el juego? El juguete, el adulto. Y los adultos somos muy visuales. Entonces vas a una tienda de juguetes y tienes un montón de variedad de, de juguetes. Pero si tapas los ojos, ¿qué pasa con la variedad? Si no, te, no hay vista, ya, todo es muy parecido. Porque a nivel de otros sentidos, todo tiene la misma temperatura, la misma textura, los mismos olores, eh, más o menos pesan igual, todo es el mismo material, prácticamente. Y, y el adulto que ve colores, formas, muchas, mucha variedad. Entonces el adulto busca cada vez más, más colores, más formas, más cosas, que y al final estos juguetes que Hablan diferentes idiomas, que ahí los niños pueden aprender números, colores, formas, etcétera. Porque, porque hay esta idea errónea de que el niño de que él, él es el juguete quien va a enseñar al niño cosas. Pero es que el juego no es así. El, el niño en su propia actividad es cuando aprende, hace procesos de aprendizaje. Nunca un juguete le va a enseñar cosas al niño. No bueno, le puede enseñar alguna cosa, pero no, no le posibilita hacer procesos realmente de aprendizaje. A ver, nadie está en contra de las nuevas tecnologías. Yo las uso y son fantásticas y gracias. O sea, no se trata de que si estoy a favor o contra, en contra. El tema es cuándo empezamos y cómo. Entonces, los niños necesitan tiempo. Por ejemplo, si decimos que cuando un niño mira una película o un videojuego, lo que sea, en una pantalla, cuando te viene eh, imagen, movimiento, sonido, todo, te viene ya hecho, tú no puedes crear ni imaginar. En este momento que estás mirando, no puedes. En cambio, la imaginación se desarrolla con el juego libre imaginativo y los cuentos etcétera donde no está la imagen yo me la imagino si te viene ya dado no puedo imaginar si los niños siempre están expuestos a que esto ya está ya le viene ya hecho cómo va a desarrollar la imaginación y la imaginación es la base para todo todo tipo de pensamiento. Entonces, no eso es solo que es algo así romántico y divertido la infancia, es que es algo muy importante. Entonces, es como saber los riesgos y por qué lo hacemos. Lo hacemos simplemente, es que lo hace todo el mundo, Ah, porque es que mm, me, me, me empujen toda esta... Esta, esta, ¿Esta industria, este comercio, este mercado o realmente es algo bueno para los niños? Pues es, uno es, es importante preguntárselo. Hay estudios muy contradictorios. Hay gente que dice que es muy bueno, gente que dice que es muy malo. Eh, yo creo que hay, hay estudios que dicen que, que los niños si pueden escoger libremente encuentran un buen equilibrio. Pero claro, ¿qué quiere decir si pueden escoger? Porque un niño que va a la escuela, todo el día trabaja, y luego está solo en un piso, no, realmente no puede escoger. Ahora, un niño que está en un ambiente muy rico, donde hay otros niños jugando, donde tiene espacios, espacios exteriores, con, donde hay mucha riqueza de oportunidades y tal, a lo mejor sí puede encontrar un equilibrio. Pero no es la realidad de la mayoría de los niños. Esto es otra cosa que aquí también veo un riesgo. Yo que tengo un hijo único, eh, veo que es, que es muy fácil a un niño que está solo en casa que se enganche en, los, en, las, en las pantallas. Yo creo que hemos como que vendido a la sociedad la importancia de, de empezar a trabajar cuanto antes mejor para llegar más lejos, que los niños aprenden muy rápido y muy fácil que desde muy pequeños, entonces es como este miedo a que no estén bien preparados a que empecen ya a hacer lo que se hacía en primaria ya infantil, lo que se hacía infantil con, con la guardería, y cada vez más bajo, más bajo, más bajo. Y ya en el, el, cuando está dentro de la madre, que sí, música, que es el, un exceso de estímulos también. Entonces, lo que la psicología ha ido investigando de cómo los niños hacen sus procesos de aprendizaje, en vez de confiar en esto, se ha ido, se quiere aprovechar para hacer más, más, más, y antes, antes, antes. Y claro, no puedes hacer todo. Si el niño está trabajando, no puede jugar. Si está aprendiendo, aprendiendo no. Si está, se si le, si les está enseñando cosas, no puede estar jugando libre. Y esto va ocupando, ocupando, ocupando. Y entonces lo que hay ahora, lo que ocupa mucho, y los adultos sabemos, lo que ocupa, las pantallas, pues que porque puedes estar horas y horas y horas sin darte cuenta los niños también y engancha mucho. Porque está hecho para enganchar, es un medio que engancha. Entonces todo esto va restando, restando. Desde la psicología, la pedagogía, etcétera, siempre se ha hablado de la importancia del juego. Lo que pasa es como que mmm, en la práctica Um, el juego cada vez más, o sea, todo, a, a, aunque haya una gran conciencia a un nivel, lo que está pasando en la práctica es que cada vez los niños juegan menos, menos, menos, y que los adultos, los, los maestros, los padres, los ambientes, los espacios, los, etcétera, etcétera, Llevan a que los niños vayan menos, menos, menos, menos, menos juego libre. Juego libre es que los niños puedan dedicarse a hacer lo que les interesa en cada momento. Lo que realmente tienen interés. Si es dar, dar vueltas, dar vueltas. Si es mmm, lo que sea. Lo que pasa es que el juego, para que sea juego, hay algunos aspectos. Por ejemplo, uno puede querer estar mirando la televisión. Esto no es juego. Porque, por ejemplo, una de las características del juego es que el, el sujeto está activo. Si estás pasivo, ya no es juego. ¿Eh? Eh, o uno puede querer... Pues, eh, no sé, si... si si no es algo que, que te lo pasas bien, tampoco es juego. Si no es algo que lo haces porque quieres, tampoco es juego. Entonces, dentro de unos criterios, entonces consideremos que este hacer lo que quiere es juego o otra cosa. Pero el juego tiene que ser esto. O sea, que, que el niño decida qué es lo que quiere, que esté activo y que, que le dé placer. Aunque esto hay autores que hablan de esto, aunque a, a veces, mirando desde fuera, no, no parece, no, no, no, el niño no está riendo, ni puede estar muy serio, pero es algo que le da placer. A veces se confunde lo que es juego libre con que no hay que haber límites. Entonces, esto no tiene nada que ver, eh, son como dos, um, dos ámbitos distintos, porque el niño puede jugar libre dentro de un marco, de unos límites muy claros que va a depender del contexto. Por ejemplo, si hay una regla que, pues, que no se puede hacer daño al otro, es una regla y el juego tiene que ir hasta aquí o que no rompemos los, los objetos. Las reglas que, que sean necesarias para que todos puedan jugar a gusto. ¿no? Aquí hay todo el tema si el adulto tiene que jugar con el niño o no. Que... De entrada, el juego infantil es una actividad del niño. Esto no quiere decir que esté prohibido jugar con los niños ni mucho menos. El adulto, pues, si quiere, puede jugar. Pero, en general, los adultos no somos los mejores compañeros de juego para el niño, porque no tenemos el mismo interés, ni la misma paciencia, ni... Llega un momento que, es... que nos cansamos. Los niños no. Si, por ejemplo, un niño... tienes un niño en casa de 3-4 años y ya estás tú, solo tú y el niño, pues... Uh probablemente el niño te, te, te pondrá dentro de su juego porque necesita compañeros de juego. Entonces no es que esté prohibido jugar, pero tener en cuenta esto, que, que en general los mejores compañeros de juego son otros niños, a veces no de la misma edad exactamente, pero otros niños. y que entonces, por ejemplo, el adulto tiene un papel muy importante, que es proveer el espacio, el material, etcétera. Cuanto más conozca el juego, me, mejor podrá ofrecer este, esto que necesita. Eh, yo creo que el adulto tiene un papel muy importante, que es de modelo, porque si el adulto está centrado y se entrega a una actividad, el niño imita esta actitud de entrega, y aunque el adulto esté cocinando, el niño va a entregarse a su tarea, que es jugar. Si los adultos estamos como estamos, pues el niño lo tiene más difícil para jugar centrado, porque imitan la actitud del adulto. Entonces yo creo que... El papel del adulto es muy importante, es proveer al niño de lo que necesita para jugar bien, eh, dar al niño una, relación de, de una buena relación para que el niño... Porque esto es otra cosa, si el juego es muy importante, la actividad libre es muy importante, pero lo primero es la relación. entonces si, Esto de mi Picler hablaba mucho. Si, si el niño no tiene una relación mmm, que le dé seguridad, que se sienta querido, protegido, etcétera, principalmente los más pequeños, no va a tener esta libertad para luego jugar, ¿no? Tener este equilibrio entre le doy la atención que necesita y luego le doy espacio para que pueda jugar libremente. Bueno, los niños tienen necesidades eh, fisiológicas, físicas, ¿no? de, pues de estar alimentados, de tener un equilibrio entre la actividad del descanso, de, de, de, de higiene, etcétera, es muy importante. Cuanto más pequeño es muy importante. Tienen una necesidad, entonces sería de su cuerpo, tienen unas necesidades de relación, de tener un vínculo profundo con una persona como mínimo, de tener a alguien que se interese profundamente por él, de, de sentirse pues esto seguro, que le quieren, que se interesan por él, que es importante para alguien, etcétera. Necesidades emocionales de relación. Eh, me gustaría comentar algo de, la, de los… jugar con los elementos. Entonces, todo que es jugar con agua, jugar con arena, jugar con tierra, jugar con… como que esto les da mucho a los niños, esta experiencia directa de… de tocar los materiales de los elementos, no jugar al aire libre con el viento, con eh, hay una persona en Brasil que tiene una pequeña escuela en su casa no es una escuela un espacio de juego y para niños de infantil hasta siete años y hasta con fuego pueden jugar y observó una cosa muy interesante que es que los juegos cambiaban conforme cambiaban los signos del Zodíaco con los elementos. O sea, cuando había un signo, y esto es que lo observó, cuando había un, un signo de tierra, los niños jugaban más a construir, a casitas, etc. Cuando había signo de agua, pues querían tocar agua, querían... o el aire, o cuando había fuego, pues querían cocinar, querían... Entonces... Creo que es muy importante que los niños tengan posibilidad de tocar los diferentes elementos de la naturaleza. Yo creo que es in muy interesante eh, observar el juego en, di distintas, eh, en distintos contextos, porque yo creo que, aunque el impulso del juego es muy universal, eh, los condicionantes, es interesante ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con los diferentes? Yo la experiencia que, que tengo es que si los niños no tienen mucha oportunidad de jugar, el juego es distinto, aunque luego recuperan esta posibilidad, lo pueden recuperar pero hay niños que, que cuando se, se encuentran libres para jugar no saben qué hacer. Y que les cuesta relacionarse con los otros porque el juego es un medio fantástico de, de encuentro entre niños. Cuando no tienen desarrollada esta capacidad, no es tan fácil. Bueno, me encuentro que en el otro y qué hago ahora. ¿No? Entonces yo... Dependiendo de tipos de material, yo creo que sí, que es interesante. si sí, yo de pequeña jugué mucho. Además, yo en Brasil la, la escuela solo era o por la mañana o por la tarde. Entonces, ibas cuatro horas por la mañana y toda la tarde jugando, eh, toda la infancia. Y jugué mucho. Mm, me acuerdo mucho de de jugar con muñecas bastante y jugar con amigos y no sé, pero sobre todo esta sensación de haber jugado mucho.